No entiendo cómo siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me rechazaste, sino que me abrazaste. Tu sangre por mí, diste tu. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. sobrenatural. Lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, diste tu sangre por diste mí. Diste tu vida, diste tu vida por lo mí. Lo diste todo, lo diste todo por mí, mi Jesús. Dios le bendiga, suscríbete a nuestro canal para más y dale like.